Y paz. Damos gracias a Dios por la iglesia, la cosecha en el Perú, 27 años que ella cumple, anunciando siempre. 27 años que ella cumple, anunciando siempre la verdad, anunciando siempre la verdad. Cuérdelas las paz para el Señor Jesús. al oh Señor Jesús, aleluya.